Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les quiero, dar, les quiero dar dos consejos para crear un correo electrónico que impulse una marca o una o el nombre de una empresa. Entonces mi nombre es Israel Banguera, eh, ¿cierto? Entonces mi correo es Israel Vanguera, arroba, gmail, punto com. También puede ser puede ser hotmail.com. Puede ser, pues puede ser hotmail, gmail. Eh, no importa ya el, el servidor que escojan. Entonces la cuestión es que cuando usted por lo general mi nombre no era muy común y mi apellido tampoco era muy común. Cuando creé este correo con, con cuando creé el correo con la dirección del correo con mi nombre y mi apellido, eso hizo que se hiciera como más común. Y lo otro es que impulsó mucho el nombre de mi negocio y mi marca. Entonces, ustedes escriben Israel Banguera en YouTube, en, en, en Internet en Google y les van a aparecer mis páginas, mis canales de YouTube, les va a aparecer todo automáticamente. Y uno antes escribía Israel Banguera y no salía nada en Google. Ahora escribo Israel Banguera y sale todo. Entonces, si ustedes tienen que escribir, por ejemplo, si, el, si la empresa se llama YouTube, entonces cree, no, otro consejo, otro consejo que les debo, les debo, les quiero decir es que antes de que se me pase, nunca le, nunca le pongan número a, a un correo electrónico. Por ejemplo, escribamos eh, YouTube 2425 arroba hotmail.com eso es eso, esto no se ve como un correo profesional eh, no le nunca hagan ellos debido a que se ve como un correo eh, medio, muy mediocre ah, mejor se ve un correo o sea un correo para que se vea bastante profesional Debe de ser un correo que, que, que sea como serio, que, que indique algo serio. Un correo donde haya esa mezcla así de números y letras no suena muy, muy, muy, muy bien. Otro consejo que les quiero dar es que nunca le pongan al el correo electrónico fechas. No le pongan eh, en fechas. Supongamos que escriben, eh, el, si el correo, si, si escribimos un correo electrónico que diga, por ejemplo, eh, Galena 2020 arroba hotmail.com, ¿cierto? Por el, por el momento se ve genial el correo. Se ve genial. Porque estamos en el 2020, ¿cierto? Bueno, estoy grabando en el 2020. Una vez pase, pase este año, pase el 2020, esto la gente lo va a ver como algo... Derogado, algo que ya Anticuado, que ya pasó de moda Por lo que ya estamos Estaremos en el 2021, 2022 2023, 2024, entonces Al quedarse en el 2020 Lo ven como algo anticuado no les, llama, no les llama mucho la atención Por lo que es un año que ya pasó Entonces esto Genera inconvenientes Y no permite que la gente se les Grabe el, el, el nombre de la empresa O el nombre Del correo, por, debido a que está en algo que, o sea, no, no, no, o sea, si no causa un interés, no causa un impacto en, en la persona, tiene que ser con un correo que cause un impacto que siempre esté presente en la conciencia de las personas, tienen que tratar de llegar a ellos Entonces, si es una marca, por ejemplo, eh, eh, si es una marca, eh, ponen el nombre de la marca y el correo más no, le, no lo mezclen con, con, con números. Si lo mezclan con números, debe ser un número que no, te, no tenga nada que ver con años, con fechas, para que no se quede en el pasado. Y es para que esto, eh, eh, porque si le, le ponen fechas, entonces ese correo no va a perdurar en el tiempo, ya va quedando derogado y la gente va perdiendo el interés en ese producto, en la empresa supongamos que se habla de un producto en, eh, determinado en cuanto pase a un año y tenga ese, el, el, el nombre, eh, eh, en, su, en su nombre tenga incluido el año, ya la, el, las personas no van a comprarlo debido a que lo ven como un producto eh, eh, anticuado entonces lo ven como producto anticuado, entonces no se le debe poner números al correo ni se les debe, no, nada que tenga que ver con fecha para que no se quede para que no se quede en el pasado entonces cree un correo que llame la atención eh, un correo que, que genere que inspire a la seriedad que inspire confianza y así les irá mejor tendrán más éxito y eso hace que se les quede grabado a las personas. Por, por lo general, en mi caso, con mi correo, cuando por ejemplo alguien necesita un tutorial mío, se han acordado del nombre, del apellido, escriben Banguera, o escriben Israel Banguera, y se han acordado porque yo todos, todo lo que hago con referencia a, a esto, y entonces se les ha quedado grabado a todos. Y eso me ha dado facilidad para que me encuentren. En los comentarios, si quieren en mi canal, ustedes pueden mirar en los comentarios y pueden ver. Esto es lo que les quería, les traía para hoy. Y si necesitan eh, más truco, en mi canal hay muchos tutoriales privados. Que son pues, como por ejemplo, tendrán acceso a todos los productos de Adobe, todos los años actualizados, cosas así. Eh, si pueden unirse a, a, al, al canal y tendrán acceso a todo lo que yo tengo ahí privado. Entonces, les, les aconsejo que lo hagan si gustan para que así se ahorren unos cuantos pesos. En cuanto a licencias y todo ello en, en, Y tiempo Ahorraría mucho tiempo debido a que me pueden pedir Un tutorial y yo se los puedo subir en privado Porque hay tutoriales que no se pueden publicar No se pueden poner en público Entonces deben estar configurados Como privado Eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido Y no olviden de unirse al canal Chao